Hola, hola, hola, hola, hola, gente. Muy, pero muy buenas noches. Porque si bien en este momento que estoy grabando este video es de día, el estreno va a ser a la noche. Así que si lo están viendo en estreno, muy buenas noches. Y si no, dependiendo a la hora que lo miren, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <ríe> bueno. Hola compañeros, compañeras, compañeres, a mí saben que me gusta decir compañeres, a pesar de que a la jefa, a Cristina, no le gusta decir compañeros a mí sí. Eh, bueno, estamos en la clase número 17. Eh, nada, la clase de suerte para mí. <ríe> Eh, bueno, hoy eh, va a ser, en el momento que lo estén escuchando, va a ser eh, martes 18 y lo que vamos a ver es la luna. Eh, ya vimos en la carta de Axel Kicillof que la vamos llenando poquito a poquito. Eh, ya vimos el... Uy, acá. No van a ver, sino esto, a ver cómo quedó ahí. Bueno, ahí creo que pueden ver bien. Eh, van a ver, ya vimos las casas, ya vimos el sol, ya vimos la luna y ya vimos Mercurio. Hoy lo que vamos a ver, lo que vamos a develar es dónde tiene Venus. Pero primero vamos a ver todos, todos, todos, todos... ...Venus en cada signo, antes de velar dónde lo tiene Axel Kicillof. Lo que sí les pido en este momento es... Uno. Si no están suscriptos, suscríbanse al canal. Si ya están suscriptos y todavía no le dieron click a la campanita... ...denle clic ya mismo a la campanita. Y donde dice... Todos personalizados ninguno le dan clic a todos. ¿Para qué? Para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Si ya hiciste todo eso, dale like al video. No te olvides de darle like. ¿Sí? A veces tenemos 50 visualizaciones y tenemos 3 likes. ¿Sí? Si no te gustó la clase, dale dislike. Pero que yo sepa que estuviste, que lo escuchaste. ¿Sí? Que entre los dos sumen 50 y pico la cantidad de vistas. Y también te pido que, además de en el vivo comentar, comentes abajo en comentarios. ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para que vaya quedando. Me puedes comentar algo sobre dónde tenés Venus vos... Y cómo te afecta a vos este planeta en tu vida. Bueno. Eh, acá yo tomé notas de algunas cositas. Entonces, dice Venus en los signos. Venus significa principalmente... ...o simboliza principalmente la búsqueda de la armonía a través de las relaciones del amor o de las artes en la carta natal En la carta natal representa las cosas que nos gustan, lo que nos atrae y nuestro deseo de relacionarnos, relacionarnos, perdón, personal y socialmente. Venus se asocia también a la sexualidad y al impulso femenino. En la carta natal de una mujer, Venus y la luna revelan aspectos importantes de su identidad femenina. Mientras que en la de un hombre nos dicen la imagen que tiene de lo femenino y lo que le resulta atractivo. El signo en el que se encuentra Venus en la carta natal Indica cómo nos relacionamos con los demás, cómo amamos y queremos ser amados, qué cosas nos gustan y nuestra escala de valores. Venus en Aries. Encontré dos personas de Venus en Aries, con Venus en Aries. Y ambas tienen el sol en piscis. Cristina Fernández de Kirchner y Raúl Alfonsín. Dice que son impulsivos, pasionales en el amor y se involucran muy rápidamente en las relaciones. Incapaces de esconder sus sentimientos, lo que contó la jefa el otro día, de le doy la mano, no le doy la mano... <risas> Son directos, poco sensibles, individualistas y primarios en sus afectos. Les gustan las personas con iniciativa, fuertes y directos como ellos. Venus Centauro. Venus Centauro, o sea, acá, tienen por nacimiento Alberto Fernández, Hitler, el Che Guevara según la carta de, eh, del 14 de mayo en la que es Taurino y Xi Jinping. Venus en Tauro dice que son muy sensuales en el amor, amantes de los placeres, atraídos por la belleza, necesitan la seguridad afectiva y material. De lazos amorosos muy profundos. Fieles pero posesivos en las relaciones. Valoran la tranquilidad, les gusta ir despacio y muestran su afecto de una forma cálida y firme. Buscan seguridad y comodidad. Venus en Géminis. Eva Perón. Tenía Venus en Géminis, John Fitzgerald Kennedy tenía Venus en Géminis, Nelson Mandela tenía Venus en Géminis. Les gusta conversar y necesitan diálogo y comunicación con su pareja. Les atraen las personas inteligentes, ingeniosas, curiosas y cambiantes. Versátiles en el amor, tienden a la infidelidad. Y a las relaciones poco duraderas. Son muy sociables, tienen muchos amigos y les gusta coquetear. Venus en cáncer. Encontré un montón. Pepe Mujica, Donald Trump, Fidel Castro, todos ellos cuando nacieron Venus estaba en cáncer. Yo sé que esto que les voy a decir en este momento no les va a importar mucho. Pero es muy importante saber cuánto tiempo se queda en cada signo, cada planeta. Para saber cuánto tardan en dar toda una vuelta al Zodíaco. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después Vamos con Venus en cáncer Si estuviera acá el Venus de Axel Kicillof Al igual que en la carta de Pepe Mujica de Donald Trump y de Fidel Castro Le diríamos que son sensibles, receptivos, protectores en las relaciones Les gusta cuidar y que les cuiden. Y son algo dependientes en el terreno amoroso. Hogareños de lazos familiares fuertes. Se sienten bien en el hogar, con la familia y con los niños. Experimentan un romanticismo nostálgico. Venus en Leo. Este Venus en Leo me costó muchísimo encontrar un solo líder que encontré... Con Venus en Leo. Por alguna razón, los líderes no nacen con Venus en Leo. Eh, y el único que encontré fue a George Bush, hijo, al que tiene Sol en Cáncer, Luna en Libra, Mercurio en Leo y tiene Venus también en Leo. Necesitan ser respetados y admirados en sus relaciones afectivas. Y buscan una pareja de la que poder presumir y sentirse orgullosos, ardientes, tolerantes, leales y generosos en el amor. Algo teatrales y dramáticos, les gustan los niños. Venus en Virgo. ¿Dónde tendrá Venus Axel Love. Ya lo vamos a descubrir. Ustedes vayan tirando ahí en el chat, yo creo que tiene Venus en tal signo, más o menos. Les voy a dar, después que termine de leer todos los signos, todos los Venus en cada signo, eh, les voy a dar un, unos segunditos para que arriesguen, hagan sus apuestas según lo que escucharon, de dónde ...tiene Axel Kicillof... Eh, ...su Venus... ...con Venus en Virgo nació... Angela Merkel... ...Hugo Chávez... ...Juan Domingo Perón... ...Bachelet... ...Evo Morales... ...o sea, muchos, ¿no? Son muy detallistas... ...críticos... ...exigentes en las relaciones y en el amor... Analizan mucho los sentimientos y las emociones. Son atentos y les gusta cuidar de su pareja. Son perfeccionistas y pulcros y les atraen las personas de este tipo. Son reservados y demuestran su afecto tímidamente. Poco espontáneos, no muy pasionales. Venus en Libra. El Venus del Equilibrio. El único líder que encontré con Venus en Libra fue Lula da Silva. Buscan armonía y equilibrio en sus relaciones afectivas y son algo idealistas en el amor. Pacifistas, son personas sociables y de muchos amigos, con muy buen gusto estético y atracción por el arte buscan armonizar cosas, personas y conceptos opuestos le gusta la colaboración en la pareja Venus en escorpio Venus en escorpio es Vladimir Putin es eh, Manuel López Obrador AMLO ...de México, el actual presidente de México... ...y es Nicolás Maduro, el actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Son personas con una afectividad emocional profunda. Eh, apasionadas, intensas y explosivas en el amor... Con gran impulso sexual, necesitan placer y erotismo en sus relaciones afectivas. Algo posesivas y celosas en sus relaciones, no les atraen las personas superficiales. Venus en Sagitario. Macron, Emmanuel Macron y Isabel Perón. ...nacieron con Venus en Sagitario... ...muy idealistas y generosos en el amor... ...ardientes en sus relaciones... ...expresan sus sentimientos de forma sincera... ...espontánea y entusiasta... ...le gustan las personas sencillas, afectuosas y francas... ...necesitan libertad... ...y no soportan fácilmente la rutina. Eso fue Venus en Sagitario. Venus en Capricornio. Dilma Rousseff y Sebastián Piñera... ...nacieron con Venus en Capricornio. Son cautelosos y se toman muy en serio... ...las relaciones afectivas. Profundizando en ellas viviendo el amor de una forma práctica de sentimientos inhibidos, no expresan fácilmente sus emociones, por fuertes que sean, tradicionales y conservadores necesitan seguridad antes de comprometerse emocionalmente. Venus en Acuario. Jair Bolsonaro, Néstor Carlos Kirchner. Tienen algunos planetitas en común, eh? <ríe> Amantes de la libertad, desapegados en el amor, con una actitud abierta y liberal, no son partidarios de formalizar las relaciones, necesitan un estímulo intelectual en el terreno afectivo y les disgusta la excesiva emotividad. Valoran la amistad por encima del amor. Y por último, Venus en Pisces, que es Rafael Correa y Mauricio Macri. Personas románticas y poco realistas, de naturaleza compasiva y muy sensible que se identifican fácilmente con los sentimientos de los demás. Se entregan en sus relaciones de una forma desinteresada y afectuosa. Tendencia a idealizar a la pareja. Bueno, con esto hemos dicho qué significa tener Venus en cada uno de estos signos. Ahora sí, les voy a dar unos segunditos para que hagan sus apuestas ahí, ¿eh? Quiero verlos a todos. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Apostando a ver eh, dónde tiene eh, Venus Axel Kicillof. Bueno, y Ya arriesgaron. Bueno, antes les doy unos segunditos más. Para que terminen de escribir ahí. Les cuento. El sol tarda 365 días en dar toda una vuelta al zodíaco. La luna da aproximadamente 13 vueltas en el año. Porque la luna, <coughs> perdón, va a estar en cada signo, Eh, dos días a dos días y medio a tres días dependiendo de cada signo o sea la luna va a tardar en dar toda una vuelta al zodíaco 28 días por lo tanto eh, va a ser 13 vueltas en, en el año mercurio más o menos se queda unos 30 días en cada signo, porque vieron que tres veces por año se pone retrógrado, entonces, en realidad, lo que tarda en dar toda una vuelta al zodíaco son 88 días. Pero, visto desde acá, desde la Tierra, lo vamos a ver que más o menos en cada signo siempre va a estar cerca del Sol, va a estar ...a unos 20 y pico de grados del Sol... ...o sea que va a tardar más o menos un año... ...también en dar toda una vuelta... ...eso es... ...son los planetas interiores... le llamamos porque están... ...dentro... ...de... ...o sea, están entre el Sol y la Tierra... ...los exteriores... ...son... Eh, ...empiezan a partir de Marte... ...que están... ...después... ...o sea, está el Sol... Mercurio, Venus, la Tierra y Marte bueno eh, Venus va a tardar unos 243 días en dar toda una vuelta se queda más o menos en cada signo unos 25 días porque entre que se pone retrógrado y directo más o menos también tarda todo un año en dar una vuelta bien y ahora sí, entonces, vamos a despejar la duda. ¿Dónde Axel love tiene Venus en su carta natal? ¡Guau! ¡Wow! ¡En Libra! Y sí, muy cerquita del sol. Venus en Libra, junto con Lula da Silva, buscan armonía y equilibrio en sus relaciones afectivas...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 En conjunción con el sol, siempre va a buscar que su pareja esté ahí, codo a codo con él, buscando soluciones para el conjunto y no, conju y no individuales, ¿sí? Esto es lo que estoy diciendo, está en conjunción con el sol en casa 11, casa 11 en Virgo, en el signo del servicio, la casa del altruismo y de los amigos. Y aparte este Venus eh, hace dos, dos aspectos, uno solo leo yo, de, que es entre Venus y la luna. ¿Sí? que son los sentimientos. Bueno, ojalá les haya gustado esta clase. A mí me encantó hacerla. Nos volvemos a encontrar el. Ya les digo, ¿eh? ya les digo eh, el jueves 20. Jueves 20. Eh, con Marte. ¿Dónde tendrá Marte Axel Kicillof? Y con Marte en cada signo. De la misma manera que interpretamos hasta ahora. El Sol, las casas. El Sol, Mercu eh, la Luna, Mercurio y Venus. Bueno, la próxima clase, el 20 de febrero. Un día después del cumpleaños de la gran Cristina Fernández de Kirchner. Eh, tenemos eh, la clase de el Marte, donde tendrá Marte Axel Kisilov. Les mando un abrazo muy grande, gracias por acompañarme, gracias por haber estado ahí en el chat, y, y nada, hasta el jueves.